...a Guían, Gaur, Prensa, Acurria, Alicia Nesguero... ...también estaría usted preocupada como miembro del gobierno... ...porque bueno, el anonimato de las personas denunciantes no esté, no esté asegurado. Con esos instrumentos que se han mencionado aquí... ...usted ha puesto una serie de legislación... ¿no? ...como garante de que se cumplan ¿no? todos los temas de transparencia... ...de integridad, etcétera... ...y el representante del PNV también ha indicado... ¿no? Que, ...que de alguna manera existen ya mecanismos suficientes... Me mecanismos suficientes para hacer frente a este tipo de situaciones si usted hubiese leído hoy la prensa y ayer toda la prensa pues sabría que bueno que no está garantizado y que no hay herramientas eh, ni instrumentos suficientes para hacer frente a este tipo de casos como el que nos ocupa hoy como el que nos ocupa hoy porque en el caso de Miguel hay que recordar que si realmente vio la luz fue porque una persona particular particular lo denunció y tuvo los ovarios necesarios para ir a los juzgados a denunciar este tipo de hechos. Y hemos escuchado por parte de este Gobierno muchas felicitaciones a la chancha, a las autoridades judiciales, a la rigurosidad con las que ha actuado el Gobierno Asco, pero ni un reconocimiento a la persona que sacó a la luz el caso de corrupción que hemos conocido en este país más grande. Porque no sabemos cuántos ha podido haber, cuántos, ante una extorsión de lo que estamos hablando han cogido y han pasado por caja y pero sobre esta persona, la persona denunciante nunca le hemos oído a nadie del gobierno darle las gracias por haberlo destapado